característico del lado verde siempre apoyar a las diferentes actividades que son una buena causa para poder ayudar a todos los animalitos que no tienen voz. Exactamente, me estoy refiriendo a los perritos, estos perritos los cuales necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. Todos ellos han sido rescatados de la calle, abandonados, maltratados, atropellados, lastimados, entre varios aspectos. Cada una de estas penurias que ellos tienen que atravesar y tienen que aguantar día a día para poder encontrar una segunda oportunidad. Es el caso de muchos de ellos, pero ahora también necesitamos de usted y de su buen corazón, que siempre nos ha ayudado para poder recaudar fondos para el albergue transitorio salvando vida animal. Específicamente me estoy refiriendo a la actividad que viene realizando Saba Bolivia, que es... Con una buena causa, es un buen corazón, necesitamos de su colaboración para alimentos, trazaditas, entre varios aspectos. Para ellos se estará realizando un show el próximo 1 de mayo, pero este show usted estará conociendo quién es, dónde, eh, la, eh, la hora, entre varios aspectos. Quiero presentar a Mel González, quien es el representante de Saba Bolivia, y también a natalie Aguilar, quien es voluntaria del Hogar Transitorio Salvando Vidas Animal. ¿Cómo están? Muy bien, buenas También, buenas muy Buenas tardes, está muy inquieto. Está ¿Sí? inquieto, creo que se ha acalorado. ¿Cómo? ¿Quién es él? Él es Shiloh. ¿Y él de dónde salió? Ay, qué hermoso. Fue rescatado en condición de abandono, eh, fracturado. ¡Ah! Fue atropellado y lo abandonaron así. Ay, amor. Entonces, él recibió ya la, la intervención quirúrgica, que hasta mira su patita está recuperando. ¡Ah! Y fue un proceso largo, ¿no? Bastante paciencia y dedicación de su hogar temporal. Porque los pequeños que llegan en condición extrema, como él ha llegado, no se los puede enviar directamente al hogar transitorio. ¿Es ¿Sí? bebé? Eh, sí, es más o menos cachorro. Tiene sí. alrededor de 11 Ay, meses. Que venga aquí. Sí, sí, no hay problema. Sí, sí se nota que está, es una, está el, muy inquieto. El, quiere, él quiere atención. Sí, él todo el tiempo quiere atención. Sí, ¿Y él está, está en un hogar temporal ahora? Está en un hogar temporal hasta su recuperación completa. Oh. Pero también lo estamos publicando para adopción, ¿no? Claro. Para que pueda estar más estable en un hogar y Exacto. con los cuidados. Claro que ahora él has, ha mejorado bastante, no podía pisar, o sea, estaba ay, con amor. la mitad prácticamente invalidado. Ay, pobrecito, ¿y hace cuánto tiempo ya está en recuperación? Porque obviamente si sí, él está en este momento en un hogar temporal, los gastos también corren por ustedes, que sabemos que es así, el trabajo de ser voluntaria, no recibimos un sueldo, no nos... Eh... Ayudan todos los meses económicamente, sí, todo claro. sale de nosotros y de estas actividades como uh -huh. las que ustedes están realizando, pero sí, mientras se le está buscando un hogar definitivo. Claro ¿cierto? que sí, sí. Contando su historia. Claro, claro, viendo que tengan la paciencia, ¿no? Para sí, sobrellevar ajá. tal vez el carácter, porque como él eh, ha estado mucho tiempo, eh, en, no sabemos mm. específicamente cuánto ha sido abandonado, pero sí ha tenido un proceso de recuperación. Claro. Él necesita mucha paciencia, necesita amor, necesita... Claro. Ese, ese cuidado especial que, sí. es, que es un perrito que se eh, eh, lleva la vida de abandono y sobre todo en las condiciones que él ha vivido, porque no Exacto. sabemos cuánto tiempo estaría atropellado así porque ha sido sí. una cirugía bastante y complicada. sufrimiento, ¿no? Además, wow. entonces, si usted tal vez esté interesado, pero en poder tenerlo bien y de manera responsable, puede adoptarlo. Ahora, si lo va a tener responsablemente un tiempo y luego se va a olvidar, mejor no, no tenga animalitos. Y ella, ¡ay! <coughs> ella es verdad además. Súper tranquilita. Está <risa> feliz. Ay, qué hermosa. quién es ella? Ella es pitufina. Pepe. Igual fue rescatada en, en la calle con bastantes heridas. Al ha, ha sido bastante tiempo lo que ha vagado ella, ¿no? Ha sido abandonada. Eh, tenía bastantes heridas en todo el cuerpito, estaba con desnutrición severa. ¿no? Una situación, un cuadro muy, muy triste para ser. Un perrito tan pequeño, porque ella es perrita. ¿Qué tiene? Eh, no, ya tiene más o menos tres años. Ah, pero, pero ella. sigue siendo bebé. Claro, también sí, es chiquita. Además sí. es chiquita y mira habrá sufrido, la porque ella era una esperrita, imagínate el tiempo que ha sufrido eh, las eh, bueno la persecución ah, de los machitos, ¿no? ¿Y ella ya está eh, esterilizada? Eh, sí, este proceso porque primero los rehabilitamos y eh, al final, claro porque, claro, porque también es difícil para ellos, ¿no? Sí. Eh, ellos sienten y tienen miedo a volver a ser abandonados. Exacto. ¿no? Uy, no, sabes, ese proceso es bastante complicado porque de pronto ellos, las primeras veces ellos no se desarrollan. No se, eh, pegan de ti porque ellos piensan que vas a volver a abandonar, sí, sí, sí, entonces te sí. siguen de aquí para allá, de aquí para allá y entonces toda esa situación uno tiene que tener perseverancia y paciencia Exacto. para poder ayudar Mucha a, paciencia sobre todo. Que... Ustedes sí. háblenme, yo las escucho igual, pero <risa> mientras eh, estoy <risa> distraído con <risa> ellos. <risa> y ahora, y ¿cómo hacen? Porque claro, yo hace unos instantes decía y todos los que somos voluntarios sabemos que eh, económicamente Nadie nos ayuda y que todo sale de nosotros, ¿no? De nuestros bolsillos, pero también de diferentes actividades que puedan llegar a organizarse claro. o incluso de personas solidarias que tengan buen corazón y que quieran unirse a la labor que nosotros hacemos. Este es el caso. Este es el caso, ¿verdad? Este es el caso donde Pocholo se une a nosotros, sí. ¿eh? nos anima y dice, bueno, yo voy a dar el show, eh, voy a brindarles, ¿no? lo que se recaude un porcentaje, les voy a dar a ustedes porque vio nuestra necesidad. Saba Bolivia va trabajando más de cinco años en el hogar transitorio, también en hogares temporales, pero el hogar transitorio también eh, necesitamos arreglos. Claro. Ha pasado tiempo y las cosas como todo se va deteriorando. Entonces, necesitamos esos arreglos, necesitamos adecuar. Porque tú, tú viste que eh, eh, ahora precisamente es. Se va uno adoptado y regresan dos de rescate, o sea, es bastante la demanda, ¿no? Y necesitamos adecuar el, el hogar transitorio para poder albergar más pequeños, ¿no? Y poder difundir más esta situación de la adopción. Y poder ayudar, seguir ayudando, que se necesita mucho. Hay más de cuatro mil perritos abandonados entre La Paz y El Alto. Claro. Es una gran cantidad. ¿Y cómo es que nace eh, esta iniciativa, la ayuda que el Pocholo les está brindando? Porque es, claro... Tener un albergue, albergue transitorio, tampoco es tarea fácil. No. Se necesita casitas, alimento más que todo, no. Personas comprometidas, voluntarios, saludables. porque se necesitan muchas manos, pero sí. la ayuda económica. Siempre hace Siempre falta. está, es el día a día, la lucha, ¿no? El pedir. Sí. Hacemos diferentes actividades, como bien lo mencionabas, ¿no? Ventas de garage, vamos a latear, vamos a pedir que por favor nos ayuden y todo ese tipo de actividades que, que nos ayudan a po un poquito sobrellevar esto. Entonces, ahí que pues yo lo verifica, ¿no? Ve nuestras eh, actividades, nosotros vamos publicando en la página todo lo que se realiza y él se anima y dice, bueno, entonces. Eh, Creo que esta, esta fundación necesita este sí. apoyo, vamos a darlo, vamos a hacerlo, entonces nos, nos propone esta situación y nos, nos lanzamos a esta, a esta propuesta ¿no? para poder recibir esta ayuda económica, que nos va a ayudar bastante. Sí. ¿Cuántos perritos Muchísimo. tienen ahora, al momento? Eh, en el hogar transitorio estamos alrededor de 33. ¿33? Sí. <risa> wow, es Estamos bastante, Y no son todos pequeños. Por ejemplo, los pequeños claro. como él, como ella, son más o menos como 18 a 20 que están en hogares temporales. Con, claro. Sin contar los casos también de gatitos, ¿no? Claro, y ellos también necesitan ser. No es que los dejas en un hogar temporal y listo, me okay. lavo las manos, me no. pide y me voy. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Nosotros, claro. o sea, si bien el hogar temporal nos ayuda con darnos el espacio, sí nosotros, nosotros tenemos que ir, sacarlos para llevarlos a la veterinaria, ¿Qué? hacer de el seguimiento de su tratamiento ¿Qué y toda esa situación. Y estas son las entradas. Esas para son el show entradas. del Pocholo y su marida, que sí. seguramente usted. En varias ocasiones lo ha podido ver, ha ido seguramente a sus presentaciones y estoy segura que también va a querer ir no solamente a disfrutar de un buen show, sino porque sabe que está ayudando con una buena causa. Estas son las entradas, las voy a mostrar. Claro. ¿Dónde las podemos adquirir? ¿Cuánto están costando? Eh, ¿Dónde va a ser el show? Eh, va a ser en el, el Cineteatro 16 de julio, este sábado 1 de junio. Y eh, los costos están entre 60 y 80 bolivianos. 60 galería 80 platea ¿Y pueden comunicarse con alguna de ustedes o alguien de Saba para poder reservar tal vez las entradas o comprarlas con anticipación? Claro que sí, se pueden comunicar a los números de referencia, que es el 706-83776, el 732-97500. También nos están colaborando la veterinaria que nos auxilia, que es la veterinaria de Carnes y Feliz en la Plaza Villarruel. También eh, en, la, en el edificio de Quetal, en la calle 13 de Calacoto. Muy bien, muchas gracias. No, más bien ¿Cómo gracias se llama? Shiloh. Shai ¿Y él? <ríe> o Pitufina. ella, perdón, Pitufina. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces <ríe> muchísimas gracias a Pitufina. ¿A Shiloh también? Shiloh. Sí, Shiloh, con él. Entonces, Pitufina, sí. Shiloh. Ay, también a Mel y a Natalie, que nos acompañaron en esta ocasión. Para informar acerca de este show del Pocholo y su marida, el 1 de junio, para que usted también pueda asistir. No solamente va a estar disfrutando de un show espectacular como el que siempre nos ofrecen, buen humor. Además, usted puede ir acompañado de su familia, de sus amigos, de su pareja, también quien usted quiera, pero estará apoyando a una buena causa. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio y espero se animen muchísimos a este show. Gracias, gracias, claro que sí. Y cuando quieran, las puertas siempre abiertas. Y, y felicitarlas gracias. por el trabajo que hacen. Y gracias. Chao. Pausa, ya volvemos.